El ambiente político de la República Dominicana se torna difícil. Los principales líderes de las organizaciones políticas enfrentados por el tema de la posible reelección. Unos apoyan la modificación de la Constitución para abrir paso a la reelección. Otros totalmente opuestos, como es el caso del presidente de Alianza País, Guillermo Moreno. Esto que hacen el, el presidente y los funcionarios desde el Palacio, ...es precisamente en pos de producir una reelección... ...una repostulación del presidente. Todos sabemos que el gran impedimento... ...que tiene la reelección en estos momentos... ...es que está prohibida eh, por la Constitución... ...y que la única forma como se puede modificar la Constitución... ...es si compran legisladores. Es decir, que estamos hablando de que sería... Un proceso reeleccionista espurio, eh, manchado de ilegitimidad, porque cualquier modificación va a ser sobre la base de comprar con recursos públicos, de comprar legisladores para que voten por esa modificación constitucional. Asegura la reelección provocaría crisis política en el país, pues el pueblo está cansado del PLD. Para el país...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 en el descrédito de un congreso que está secuestrado, en una junta central electoral cada vez más sometida a los intereses del partido oficial. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.